Sara, uh, muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar con vosotros aquí um, y pienso que ahora a empezar a hablar un poquito en inglés porque es un poquito más fácil para mí. Es un placer o sea, uh, comentar este, esta materia de, entre nosotros y hay varias preguntas que se han dicho, se han preguntado ya. Y voy a hacer hincapié en esas preguntas. Tenemos que reconocer primero es el momento excepcional, excepcional en la que estamos viviendo. Y así, reconociendo el momento eh, y cómo afecta la, la agenda de la política y políticas tenemos varias agendas mm, operativas a la vez, el, el de los derechos sociales. Eh, y esto genera una multiplicación de las políticas y también afecta el tema de la inclusión. Y en el, la cumbre social de mayo se hizo hincapié en esto, de, de esta multiplicidad. Y esto va a afectar los fondos que tienen que, de alguna manera, afectar las recuperaciones respectivas de distintos países. Entonces, te tenemos que, tenemos por un lado la necesidad y tenemos esa obra de cuestión de ahora decir cómo, cómo se va a llevar a cabo. Dónde se va a gastar y tenemos la necesidad y la oportunidad de repensar, replantear otros modelos, predios uh, antiguos económicos y sociales y lo que hemos visto en años re recientes y, y, y, um, y, y y claro, eh, y ahora podremos analizar las consecuencias de la pandemia basada en los modelos antiguos o anteriores que hemos tenido. Y, y claro, está claro que está, no estábamos nada preparados eh, para eh, luchar con este momento pandémico, la pandemia. Pero necesitamos re refortalecer las, dimen las dimensiones Hacer una estructura de fortaleza. Y volviendo a las políticas sociales, son cruciales. Pero no son las únicas políticas. Porque en las demás agendas hay otros otras temáticas, otras políticas. Por ejemplo, la, la vivienda, la dimensión social. Ten tenemos que ver a dónde nos llevan estas Políticas múltiples. Y, y una pregunta que uno, se puede, que uno se puede hacer en el diseño de esas políticas: o sea, está claro que tenemos metas, tenemos metas, por ejemplo, reducir la pobreza y ese nivel de reducción ya lo, sigo viéndola como insuficiente. Tenemos que mejorar esa mejora, o sea, tenemos que ir más allá. Pero no, yo, en mi opinión, no, no garantiza uh, una entrega total, una entrega uh, global y positiva. Si tenemos metas actuales, metas corrientes a nivel nacional, tenemos que asegurar, bueno, que, o sea, quiero decir que hacer la gente pagar por los logros, esto no es aceptable. Tenemos que llevar a cabo todo. Eh, lo, que hay, lo que hay que evitar es hacer que los más vulnerables paguen eh, por todo. Así que es muy importante pensar cómo ha de diseñarse esas políticas quiénes van a ser las agencias, agencias de aplicación y cuál va a ser el papel del mercado en la implementación de estas políticas y cuál es el, el papel de gobi los gobiernos y las autoridades nacionales, eh, las nacionales las, y las autoridades regionales también. ¿Y, y cuál va a ser el papel de la sociedad civil eh, en esta eh, implementación. Eh, llevar a cabo esas políticas. O sea, cómo va a ser el proceso también. Entonces, para llevar a cabo estas políticas, porque vemos que, que son, hay que hacerlo de una manera para prevenir un impacto negativo en la gente más vulnerable. Tenemos que asegurar una ley justa Uh, tenemos, por lo tanto, una oportunidad, también una oportunidad para transformar el modelo socioeconómico. Y se podría hacer de esta manera eh, enfrentar las desigualdades. Uh, y tú, es, yo opino, mi opinión es que todo esto, esta inigualdad se basa mucho en las diferencias de ingresos, los salarios, los sueldos. Y sabemos que tenemos que ir más allá a otras esferas de la vida indi individual, la vida comunitaria, porque son muchos uh, uh, aspectos. Por ejemplo, la salud, la vivienda, la educación, todos son vectores que afectan a uh, la pobreza. Es una oportunidad, recalco, una oportunidad para uh, plantearnos nuevas cosas, um, eh, preguntarnos cómo aseguramos que la los desequilibrios desequ en de la igualdad eh, a afecta, cómo, cómo, cómo ha de progresar para, para que todo lo que pase después sea más justo entre la sociedad, entre todos, que no haya tantas diferencias entre grupos en la sociedad. ¿Cómo tenemos que asegurarnos? Porque tenemos que calibrar las consecuencias sociales y, y tenemos que pensar en, en la agenda que eh, se enfrente a ese aspecto. Eh, el, tenemos que integrar los derechos eh, sociales europeos Dentro de los mismos objetivos, o sea, tenemos que ir hacia una dirección y no desperdicar nuestros esfuerzos por ahí. Para poder um, responder a esos desafíos, y también son des desafíos personales, tenemos que comprometernos a estos grupos. Tenemos iniciativas y políticas en marcha. Bueno, se están comentando, se están debatiendo ahora mismo. Pero cuando hacemos políticas, lo importante en las metas sociales tiene que estar reconocido eh, como metas, tiene, tiene que estar bien reconocido claramente reconocida. Y por lo tanto, la sociedad civil, a un nivel social um, y también local, tienen que estar trabajando mano a mano. Um, porque hay que lograr unas metas sociales. Porque así las personas en distintas condiciones y, y comunidades van a ser beneficiarios eh, de buenas políticas. Entonces, así serán eficaces estas transiciones. Eh, cada, cada, en cada sitio hay distintas características y situaciones y pueda que en estas políticas puedan experimentar la, la, la parte de, de divergencia. No, no, no. Más que no. Divergencia no. Diversificación. Hay que reconocer la, la posibilidad diversa, la diversificación, porque no todos, no en todos los sitios van a tener el mismo punto de partida, están con la misma situación. Entonces, eh, habría que también plantear la posibilidad de elección, elegir entre varias opciones, y eso ya se ha hablado entre varios estados miembros, porque, claro, a lo mejor en esos, plan, en esos planes o marcos directrices puede haber unas metas comunes a nivel nacional, eh, metas en común, pero puede haber otros eh, aspectos más diversos, una diversificación de metas, incluyendo uh, metas sociales. Entonces eh, puede ser conservación, trabajo, eh, lo medioambiental, lo administrativo. Es importante que logremos, cuando seguimos metas medioambientales, eh, tienen que ser metas alcanzables, tienen que realizarse, plasmarse. Mientras que se propone, se va plasmando. Esto es lo importante. Por ejemplo, Uh, la reducción de los uh, gases de efecto invernadero eh, eh, es importante, pero eso um, hay que hacerlo, pero no uh, dañando los que están en una posición, personas en, en una posición de pobreza y en desventaja. Por ejemplo, el uso de los uh, uh, fósiles. En el eh, punto, sí, recursos de origen fósil, vivienda, o sea, claro, eh, el uso del querer reducir el carbono, hay que calibrar muy bien si esto puede afectar eh, grupos vulnerables en el transporte, en la vivienda, eh, ga gasas, puede haber casas que son más caras, menos eficaces y puede haber personas. Uh, con dificultades en el trabajo y en la vivienda, van a ser las personas más vulnerables, más expuestas a estas desventajas si queremos descarbonizar. O sea, hay que ver cómo descarbonizamos si uh, uh, para um, llevar bien, uh, cómo les van a afectar. A lo mejor hay que formarles uh, de otra manera, a esos trabajadores del futuro. Son dinámicas muy distintas. La situación, yo pienso, es muy diversificada, muy diferente y requiere una atención muy específica y tiene que actuar en distintos niveles, nacional, regional y, más importante, a nivel local, en mi opinión. Os voy a dar un, un par de ejemplos. Por ejemplo, eh, eh, ahora mismo están muchas personas arreglando casas, eh, actualizando las casas, viviendas hoy en día, modernizando, eh, eh, ponen cal calefacción más eficaz y habrán fondos para eh, apoyar estas... Eh, modernizaciones de viviendas. Por ejemplo, si hubiera una casa que estuvo alquilada, a lo mejor pueda beneficiarse. Una casa que estaba alquilada puede ser uh, más eficaz a nivel energético, puede pasar a manos privadas. Uh, so lo, lo, lo que hay que hacer es que, la, que los fondos que se da para modernizar la vivienda, Uh, uh, hay que ver si en la modernización de las casas vamos a hacer que el dueño de las casas decida uh, subir el alquiler o tirar a la gente, entonces hay que tener mucho cuidado cómo se hace esto, porque puedes estar echando gente de casas uh, por el tema de la descarbonización, es un ejemplo más, y vemos una potencialidad de, por ejemplo, aprovechar estos fondos a una gran escala, no solo para beneficiar, no solo mejorar las condiciones de la vivienda, porque claro, hay, esto, hay que tener cuidado a ver si personas pierden las casas en donde, que ocupan. Por ejemplo, si están alquilados, si queremos instalar unas energías limpias, paneles sociales, ¿quién van a aplicar esos programas? ¿Cómo se van a pagar? Tenemos muchas comunidades vulnerables en vivienda social, en la vivienda social, que pueden verse afectadas. Y tenemos que ver cómo promocionamos esos programas de modernización de las viviendas y estamos viendo como los estratos de la sociedad más bajas eh, van, siempre están en situaciones más vulnerables, siempre. ¿Y qué, y qué tal qué ocurrirá en el transporte? Si, si se quiere incentivar el transporte limpio o coches limpios, coches eléctricos, pero sabemos que a la vez que el transporte, el transporte público es muy importante eh, para el acceso a colegios, al empleo, cómo se van a aplicar estos fondos uh, uh, uh, y, y cómo puede penalizar a, a personas uh, en situación de desventaja. Por ejemplo, eh, las personas que tienen coches eh, más viejos, o sea, están en otra situación. Eso hay que ver ¿Quién gana y quién pierde? ¿Y cómo? ¿En qué punto? Eh, quizá algunas cosas sean plausibles, más plausibles, otras no. Y, y tenemos que calibrar bien los niveles de accesibilidad. Uh, eh, claro, mira la comida. La comida orgánica se, con, se considera más nutritivo, pero es a la vez más cara, es más cara. Entonces, ¿cómo, cómo uh, lo hacemos de manera equilibrada para que no haya más gente en desventaja? sí Así que yo recalco el acceso a las energías renovables y limpias. Tiene que hacerse de manera equitativa, justa, Uh, para que las personas con menos medios uh, económicos no se sigan uh, atrapadas, sea en el transporte, sea en la comida, sea en la vivienda. Eh, sabemos, eh, por ejemplo, de lo, los desarrollos recientes de la energía, que el impacto en los precios de la energía es un tema recurrente, recurrente en muchos países. y Y es, estamos viendo cómo ha habido un incremento importante en el precio de la energía. Y claro, eso quiere decir que la, los ingresos disponibles para personas con ingresos más bajos, lo, la parte disponible para... Uh, están siempre en desventaja. Y tenemos, por lo tanto, que proteger a esas personas en niveles de ingresos más bajos, porque Claro, hay que estudiar dentro de estos hogares con ingresos más bajos cómo se eh, eh, cómo se cuidan. Por ejemplo, los grupos racializados, las minorías étnicas. Cada grupo va a tener o eh, eh, va a sufrir un impacto específico por las políticas que se quieran implementar entonces entonces hay muchos posibles y, y vulnerabilidades potenciales y tenemos que también que ver en cómo se ofrecen los servicios porque no siempre se va a poder por ejemplo el uso de los canales digitales, eh, esto eh, afecta a cada grupo de manera diferente, porque cada grupo también tiene su actitud, distintas actitudes, y muchos van a tener un obstáculo para tener acceso a esos servicios. Entonces, eh, ¿cómo vamos a ofrecer eh, servicios, tecnologías sin crear nuevos obstáculos a los grupos más vulnerables, porque han de tener un acceso a los mismos uh, servicios. O Aquí sea, tener mucho cuidado porque hay muchas maneras en las agendas, porque son muy amplias, son van a tener impactos muy, muy amplios, muy generales también. Pero claro, cada grupo tiene su situación específica y su eh, potencialidad, su vulnerabilidad específica, sobre todo en los hogares con bajos ingresos. Entonces, eh, lo que tiene ¿qué, te, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos, mi opinión, que hay que hacer un, un asesoramiento, una evaluación de la distribución, evaluar la distribución, el impacto de la distribución, el impacto que va a crear. Hay que analizar cómo se distribuye el impacto, cuál va a ser el impacto positivo en grupos específicos, dados sus vulnerabilidades. Y tenemos que eh, hacer hincapié en la importancia de la, de la participación, porque en la sociedad civil hay grupos muy vulnerables porque quizá muchos de esos grupos no tengan conocimientos acerca de lo que es bueno en, en condiciones de vivienda, pero realmente pienso que son los primeros expertos, eh, porque saben eh, lo que es sufrir los impactos. Por lo tanto, planteo que hay que eh, saber aplicar todo a un nivel regional, local, nacional y que los, los que hacen las políticas estén contentos de lo específico en cada nivel y en cada grupo. O sea, recalco la importancia de hacer una evaluación de impacto para cada grupo y para poder ir eh, cerrando las brechas, que si no, esas brechas se van a ir abriendo más, más anchas. Entonces, la colaboración entre los distintos niveles es, es crucial. Sobre todo, hago hincapié en lo local. Lo local es donde realmente a, a niveles como de comunidad, de base, es donde vamos a sacar mucha información, mucho conocimiento para calibrar bien, calibrar bien los impactos, para que así la resiliencia, la recuperación será más eficaz, para que poder dar un beneficio de verdad a donde más se necesite. Gracias.